Marketing Campus es una potente herramienta de geomarketing de fácil acceso a través de una plataforma en línea accesible desde cualquier navegador. Esta completa plataforma ofrece una gran cantidad de información que normalmente no está disponible en las fuentes gubernamentales oficiales. Con Marketing Campus, los usuarios pueden obtener información valiosa sobre una amplia gama de indicadores económicos y demográficos. Por ejemplo, los usuarios pueden determinar el nivel económico predominante de un barrio concreto, lo que puede proporcionar información valiosa sobre el poder adquisitivo de los residentes locales. Al aprovechar la gran cantidad de datos disponibles a través de Marketing Campus, las empresas y los profesionales del marketing pueden tomar decisiones más informadas, optimizar sus estrategias y lograr un mayor éxito. En este video instructivo, lo guiaré a través del proceso de uso de Marketing Campus para realizar un análisis de un área geográfica específica. Para empezar, primero debe seleccionar el país y el estado o provincia que desea analizar en el menú, que se encuentra en la interfaz principal de la plataforma. Una vez que haya seleccionado un estado concreto, Marketing Campus le dirigirá automáticamente a la ciudad más poblada de esa región. A partir de ahí, Puede utilizar las funciones de Zoom y desplazamiento de la plataforma para navegar por el mapa y explorar el área de interés elegida. Además, la plataforma también cuenta con una función de búsqueda que permite localizar pueblos, localidades o barrios rurales específicos dentro de una ciudad determinada utilizando la función de búsqueda de Google. Busquemos ahora el barrio Colonia Moderna en la ciudad de Guadalajara en México, utilizando la función de búsqueda en Marketing Campus. Además, podemos utilizar esta función para encontrar negocios específicos, establecimientos o cualquier ubicación que aparezca en el motor de búsqueda de Google. Por ejemplo, podemos buscar la dirección de un Starbucks ubicado en la Avenida Chapultepec. Al realizar la búsqueda, podemos ver la ubicación de la sucursal en el mapa. marketing campes nos permite graficar varias estadísticas en el mapa siendo una de las más significativas el nivel socioeconómico haciendo clic en el botón verde para graficar un kilómetro podemos visualizar el nivel socioeconómico de esa área de un kilómetro adicionalmente podemos graficar más haciendo clic nuevamente en el botón de un kilómetro hasta captar el tamaño o alcance del área dentro de esta plataforma también podemos encontrar la descripción de cuánto hemos graficado y el significado del nivel socioeconómico. Vamos a crear otra capa para nuestro análisis, esta vez numérica. Podemos trazar varios indicadores, como la población con un nivel socioeconómico determinado o la densidad de población por hectárea. Estos indicadores no se obtienen fácilmente de las oficinas nacionales del CENSO ni de ninguna otra fuente privada. Además, también podemos trazar estadísticas económicas que pueden aportar información sobre el mercado laboral local. Por ejemplo, utilizando el Censo Económico de 2020, podemos ver qué industrias generan más empleo en una zona o bloque específico. Utilizando diferentes colores para representar diversas industrias o actividades, podemos identificar fácilmente los sectores que generan más empleo. Por ejemplo, podemos descubrir que el sector de la hostelería, que incluye restaurantes y hoteles, es una fuente importante de empleo en determinadas manzanas, mientras que el sector salud es un importante empleador en otras zonas. Esta información puede ser increíblemente útil para las empresas y los inversionistas que buscan tomar decisiones estratégicas sobre dónde ubicar sus operaciones. Otra estadística interesante proporcionada por Marketing Campus es el Índice de Actividad Comercial. Este índice indica el número de puestos de trabajo en empresas que prestan servicios al público, ya sea vendiendo productos al por menor o prestando servicios personales. Al trazar puntos de interés, esta herramienta nos permite destacar determinadas unidades económicas en el mapa. Por ejemplo, podemos ver una lista de unidades económicas clasificadas en varias categorías y subcategorías, incluidas marcas específicas de cadenas o franquicias. Utilizando el botón de actualización, podemos destacar en el mapa las sucursales de determinados negocios, como las tiendas 7-Eleven y Oxxo. Incluyendo ciertos negocios como Farmacias Guadalajara, que también venden productos de conveniencia, podemos afinar nuestro análisis. Podemos seguir añadiendo a nuestra selección de puntos de interés para destacar otros negocios que podemos suponer relacionados con la venta de productos de conveniencia, como clínicas y hospitales privados, que pueden generar oportunidades de negocio para las tiendas de conveniencia. Al pasar el ratón por encima de un icono se revelará el tipo de negocio que representa. Además, podemos añadir una capa de color a este mapa, como el nivel socioeconómico, que nos permite identificar la estrategia de localización de determinadas cadenas. Esta función puede proporcionar información valiosa para las empresas que buscan optimizar sus estrategias de marketing y dirigirse a grupos demográficos específicos con eficacia. Marketing Campus también permite a los usuarios añadir puntos de interés personalizados al mapa. Mediante la creación de capas personalizadas y la adición de globos a lugares específicos, podemos destacar zonas o empresas que sean de especial interés. Para crear una capa personalizada, solo tenemos que pulsar el botón verde con un bolígrafo y elegir la opción de crear capa. A continuación, podemos asignar un icono y una combinación de colores a la capa y añadir globos a lugares específicos. Cada globo puede nombrarse y describirse y puede desplazarse a su ubicación exacta utilizando las funciones de zoom y arrastre del mapa. Para editar las capas personalizadas, solo tenemos que volver a seleccionar el botón del lápiz y elegir la capa que queremos editar. A continuación, podemos eliminar, reubicar o cambiar los datos asociados a cada globo. Es importante tener cuidado al realizar estos cambios, ya que no se pueden revertir. análisis de un radio específico, Marketing Campus ofrece la valiosa función de analizar áreas específicas mediante radios, lo que permite a los usuarios obtener información perspicaz sobre una ubicación determinada. Indicando el radio deseado en metros y haciendo clic en el botón de la lupa, se genera un radio, que puede personalizarse ajustando el logotipo de Marketing Campus. Una vez seleccionado el radio deseado, se generará un completo informe en el que se destacan datos demográficos por edad, actividad económica, empleo por sector económico y unidades económicas por sector económico. Además, el informe incluye una estimación de la proporción de empleos de nivel alto, medio y bajo. así como el porcentaje de población y viviendas en cada nivel económico, incluidos los niveles socioeconómicos específicos. También se ofrece el desglose por nivel socioeconómico y edad, junto con el número total de empresas clasificadas por tipo y subcategoría dentro del radio especificado. Para realizar un análisis más específico de una zona concreta, es posible trazar un polígono. Para acceder a esta función, hay que seleccionar la opción polígono en lugar de la opción radio y aparecerán instrucciones solicitando un nivel de zoom mínimo de 15. Esto generará un icono de una mano y un polígono en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccionando la herramienta Polígono, el usuario puede proceder a dibujar un polígono en el mapa haciendo clic en diferentes lugares, delimitando así la zona deseada. Para completar el polígono, el usuario debe hacer clic en el punto de partida, momento en el que el polígono se cerrará y comenzará el geoanálisis de la zona. El análisis geoespacial de una isoclona implica calcular la distancia en términos de tiempo de desplazamiento y dibujar un área sobre ella, ya sea en coche o a pie, en lugar de limitarse a la distancia en metros. Para calcular una isocrona en Marketing Campus, podemos hacer clic en el botón de la lupa, que coloca un globo rojo con el logotipo de Marketing Campus. Por defecto, el modo está configurado como destino, y la herramienta calcula el área cubierta en un tiempo de viaje determinado, como por ejemplo 5 minutos. Este cálculo se realiza en tiempo real utilizando Google Maps. La herramienta identifica las zonas a las que no se puede llegar en el tiempo especificado y las que sí. Si cambiamos el modo a peatón, la herramienta recalcula el área que se puede cubrir en 5 minutos a pie. Podemos observar que la superficie resultante es significativamente menor. Alternativamente, si cambiamos a la función Origen, la herramienta calculará la distancia desde el punto rojo como punto de partida del movimiento y determinará hasta dónde es posible llegar en menos de 5 minutos. Esta zona es especialmente útil para las empresas que distribuyen mercancías. Exportar datos Después de realizar un análisis o crear una serie de mapas, podemos exportarlos utilizando el botón de la impresora. Al hacer clic en este botón se abrirá un cuadro de diálogo en nuestro navegador que nos permitirá exportar los informes y el mapa en un archivo PDF o a una impresora. Para una exportación de mayor resolución de nuestro mapa, podemos utilizar el botón dedicado que se proporciona. Este botón amplía el mapa completamente en nuestro monitor, dándonos una mejor resolución para tomar una captura de pantalla. Además de exportar el mapa, también podemos exportar nuestro Geoanálisis. Para ello, utilizaremos el botón verde de descarga que exporta un fichero Excel. Este archivo Excel contiene los mismos datos que el Geoanálisis, incluyendo la distancia o polígono estudiado y los principales datos generados por Marketing Campes. Además, el archivo Excel contiene gráficos de datos demográficos y económicos. La versión profesional de Marketing Campus ofrece la característica única de generar una estimación del gasto mensual de los hogares de la zona, según las principales categorías de gasto de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. También genera un informe del número total de comercios o puntos de interés de la zona, clasificados por categoría y subcategoría, para la zona, polígono o radio seleccionados. La segunda hoja de este fichero muestra un directorio de las unidades económicas situadas en la zona seleccionada, indicando el nombre, la actividad, el número de empleados y los datos de dirección. Con esto concluye el tutorial sobre exportación de datos. En otro vídeo, explicaremos los principales indicadores de Marketing Campus, sus significados y sus usos en los negocios, los estudios sociales y otros fines. Espero que este vídeo le haya resultado informativo y útil. Si necesita más información o desea explorar usos más avanzados de MKT Compass, síganos en nuestros canales de medios sociales. Gracias por verlo y que tenga un buen día.